Hola qué tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar otro de los videojuegos colombianos que hacen parte del duelo de creadores de Claro Gaming Y el día de hoy les traigo este videojuego que se llama Move Ball. Este videojuego fue desarrollado por un... sí, por una sola persona Este chico se llama Santiago Restrepo, si no estoy mal por acá tengo la información Es un chico de la Universidad Autónoma de Occidente y pues la verdad me deja impresionado que una sola persona haya trabajado en este videojuego eh, vamos pues a jugarlo quiero ver las instrucciones porque creo que este juego depende mucho de la inclinación del celular de la rotación de la inclinación entonces eso lo hace un poco más interactivo en cuanto a la necesidad de botones o de tabs en la pantalla sino de utilizar algo lo que llamamos, el, eso es el giroscopio ¿no? del celular, bueno, todo este, todo este sensor del movimiento del celular ¿no? entonces vamos a leer un poco las instrucciones eh, bueno, acá, acá lo explica los controles del juego son la rotación del dispositivo no toque las plataformas de su mismo color, no hay que tocar las que sean del color de la pelotita eh, dice que hay, hay algunas que cambian el color, pero no nos dice cuáles Uh, nos dice que no podemos tocar las plataformas que cambian el color de tu mismo color eh, cada plataforma me va a dar 5 puntos y cada plataforma un color diferente que yo deje ir me hace perder 5 puntos además tengo 4 vidas por cada plataforma que yo deje ir pierdo una vida y por cada plataforma que destruya obtengo una vida hay lugares donde se necesita una puntuación mínima para poder continuar si no la tengo pues pierdo entonces creo que ya es comprensible el juego reglas muy básicas vamos a jugar tenemos el primer nivel y no podemos jugar el segundo nivel si no desbloqueamos el primero vamos a jugar algunos niveles no sé cuántos tendrá pero vamos a jugar algunos niveles entonces vamos a jugar bueno la pelotica va cayendo y tenemos que ir agarrando utilizando el, el, el, la inclinación del celular para irnos Ir tocando las plataformas, no se supone que no puedo tocarlas de mi mismo color. Ella va rebotando, no toca las plataformas y hace un pequeño rebote hacia arriba. Entonces le da uno un tiempo como de reaccionar y agarrar las plataformas que son del color que uno necesita. Ay, miren, pero ahí me pase una. Entonces tengo que tener mucho cuidado con la rotación. Si la hago demasiado mal, se me va a ir demasiado la pelota. Entonces, bueno, demasiado mal no. Si la hago, ir mal. Se me va la pelota demasiado y no logro hacer el efecto. Entonces es muy chévere porque además la perspectiva del juego es una perspectiva muy interesante, ¿no? Una en la que vamos a ir a ver cómo cae. Bueno, estas plataformas transformaron a, a la pelotita, ¿no? Pero no identifico es no hay como un elemento que identifique las que cambian de color, ¿no? Las que hacen que sea de cambio de color solo dice que algunas. Algunas, no sé si sea bueno o sea malo, que no exista como un indicador de esta lo va a cambiar o esta no. Pero creo que también el, el factor sorpresa es como lo llamativo, ¿no? Porque en niveles más superiores asumo que... ¡Ah! Nuevo récord, pero no, pero perdí. Perdí porque tenía que llegar con ciento. 35, 145 Llegué con 135 Uy, está Para hacer el primer nivel No pensé que iba a perder Si sí, había agarrado buenas Buenas que buenas Buenas plataformas Yo dije, ah, eso ya agarré todas ya Bien, solo se me pasó como una O sea que tengo que atraparlas todas No, cuidado Es que si uno lo mueve demasiado se le va, se le va, se le va, se le va hay que tener cierto control también pero está muy interesante la propuesta creo que es diferente es diferente en, en varios aspectos la verdad no sé qué ejemplos de juegos me puedan dar así como con esta perspectiva de verdad si sí existe ¿no? obvio pero yo la verdad nunca había jugado un juego así con esta perspectiva de caída de caída utilizando el fondo, siendo el fondo la caída, ¿no? La verdad no nunca había jugado A ver, estoy muy concentrado, pero estos juegos con ese toque minimalista siempre son así, ¿no? Buscan mucho, mucho ese lograr que lo... Esa... Este aspecto de... Bueno, primer nivel, lo acabo de pasar. Ah, el, el mismo nivel. ¡Uy! La cagué, toqué el rojo, se me olvidaba eso. Uy, madre. Reiniciar nivel, no me digan que reinicio desde el primer nivel, o sea, lo biblión. Pero chévere que el... Sí, comienzo desde el 1. O sea que en verdad yo todavía no he pasado el nivel 1. Bueno, decía que estos juegos minimalistas siempre tienen un, un toque muy interesante. Siempre suelen ser así jueguitos donde uno se concentra bastante, bueno... Exigen, exigen siempre como esa concentración, esa paciencia, esa tranquilidad. Es bonito, miren. O sea, el juego, ¿qué vemos en el juego? Vemos primero una pelota, podríamos decir que una pelota, aunque aquí es, es un elemento más 2D que 3D, en verdad. Si lo miramos, es un elemento más 2D que 3D. Pero si se mueve dentro de un espacio... ...que simula profundidad, ¿sí? que es un espacio 3D, o por lo menos que simula que es 3D. Entonces miren tan sencillo, los cuadros, la pelotita, o sea, digo sencillo en el sentido de cómo se ve, ¿no? Porque programar es todo, y todo el proceso de trabajo, obvio, es, no es cualquier cosa. Pero entonces uno ve cómo, por ejemplo, unas figuras geométricas dentro de un espacio distribuido donde se utilizan unas mecánicas relacionadas con el cambio de color conllevan a, a plantear esta propuesta tan interesante recordemos, no podemos tocarla de nuestro propio color sino la hagamos. entonces hay que tener mucho cuidado porque en este momento estamos de color rojo y casi todos los cuadros alguno tiene un color rojito por aquí y me da cosa tocar al que no es y qué reto tan chévere de verdad que el juego está muy muy interesante de verdad muy chévere dense cuenta cómo un juego de estos por ejemplo puede generar esa necesidad de volver a jugar no digo adicción recordemos que desde un, desde una perspectiva cuando decimos adicción ya estamos hablando de enfermedad y no aquí no estamos hablando de adicción estamos hablando de, de invitación a la rejugabilidad Bueno, esto les decía Pero lo que invitan todos estos juegos Es a que se conviertan En ¿En qué? En, en, en experiencias eh, Que uno busca repetir, ¿no? Recordemos, no toque, no podemos tocar el de nuestro propio color Uy, huepucha Es que están todos cerca ¡Ah! ¡No! Wow, qué nivel de concentración nos está pidiendo este jueguito. Dios mío, Dios mío, ay no, no no, no. Ya me tragué como varias, varias, varias. Ya perdí. Me está pidiendo un puntaje mínimo de 140 y yo llegué a 65, a 70. <risa> wow, amigos, vamos a volver a repetirlo. Vamos a volver a repetirlo. Incluso este juego tiene una característica muy interesante y es que es un juego, como ya lo dije, minimalista, simple, en el sentido de que no hay elementos distractores que conlleven a que una persona diga esto está muy cargado, yo no voy a entender, no comprendo la dinámica, bla bla bla, no. La curva de aprendizaje de este juego eh, creo que es de los de las más rápidas que he tenido de los que he probado, por lo menos de, de, los, de los que he probado del, del concurso y bueno, de otros juegos colombianos, porque aquí, por ejemplo, perdí, ¿qué pasó? Ahí no toqué la del mismo color. Está raro. Entonces, es un juego. Entonces es un juego que esto puede entenderlo de pronto una persona no, no familiarizada con los videojuegos, pero que por ejemplo suele suela usar mucho su móvil. Si se dan cuenta, por ejemplo, hay mucha gente, no digo necesariamente gente mayor, hay gente que el celular es para llamar, nada más. Pero, pero de vez en cuando juegan, no obstante pues... No, no, no entendí cuántos puntos tenía que tener y por qué resulté con 740. Ah, no sé, estoy un poco confundido. Pero bueno, a ver, volvámoslo a hacer. Entonces, las personas que no están tan familiarizadas con los celulares y cosas así, de todas formas eh, se dan a veces a la oportunidad de probar estos jueguitos y un jueguito de este, pues, va a ser muy sencillo. No, la curva de aprendizaje de él va a ser muy práctica, muy sencilla. No requiere mucha ciencia. No, uy, obligatoriamente acá hay que agarrarlas todas. Ya me di cuenta. Entonces, mi opinión es que este juego se abre un poco más a más público. Para, porque es fácil de entender, rápido, rápido, rápido. Uno las agarra, las entiende y dice, lo quiero jugar, quiero volverlo a jugar. Quiero entenderlo, quiero... Sí, entonces se abre a más público y... Ah, ya la cagué, ya la cagué. Suavecito, Fidel. No, mire Tengo que llegar a 70 y... Y llega a 65, o sea, es obligatorio agarrarlas todas. Creo que de pronto en la dificultad sí afectaría un poco. Obviamente alguien de pronto que lo quiera jugar dice, lo voy a jugar varias veces, lo va entendiendo y pronto sí va a decir, ah, tengo que agarrarlas todas. Entonces la dificultad sí está un poco presente porque obviamente aquí no hay, posi o sea, no hay posibilidad de saltarse al menos una para decir, ah, bueno, no importa. lo logramos, por fin el primer puntaje pero claro, es que entre más cerca los cuadritos el control requiere mucha pero mucha, pero mucha precisión, demasiada precisión lo logré 140 recordemos, no amarillas no amarillas, no amarillas no amarillas, cuidado no amarillas no amarillas, no amarillas, no amarillas, no amarillas. ay Dios mío no como que en puntaje mínimo 200 pues bueno amigos yo me voy a engomar con este juego, lo voy a seguir jugando pero creo que vamos a dejar aquí creo que ya la dinámica se entendió ya vimos alguna perspectiva y opinión sobre el juego uh, de, por lo bastante sencillo y explicativo eh, creo que el juego ya se va a entender solo, ya se va a entender cómo podemos llegar a más niveles Ah, lo que sí no sé es cuántos niveles tiene, vamos, quiero ver eso, quiero ver eso. A ver, vamos a darle aquí en jugar y veamos los niveles que tiene. El primero que yo lo pasé. El segundo que, en el que yo estaba en ese momento ahorita, que es Close Your Eyes. Hay nivel 3, hay nivel 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se plantearon 10 niveles de dificultad. Si de por si sí el segundo nivel ya requiere cierto nivel de dificultad, pues claro queda uno impresionado, pero creo que el juego es un reto, un buen reto y de verdad se ve muy muy interesante, así que también pruébenlo muchachos, creo que este es el más fácil de entender en todo sentido al que esto pueden rápido probar, incluso pueden poner a probar a un primito, un amigo al papá, a la mamá lo que sea, y lo van a entender rapidito, así que bueno muchas gracias amigos por haberme acompañado espero, eh, recuerden que hay cinco juegos eh, pro, eh, participando aquí en el duelo de creadores y lo ideal es que ustedes voten por el que más les gustó de los cinco. Así que muchas gracias por haberme acompañado, no olviden darle like, comentar y suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye, bye.